Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos. Y antes de nada, pues darles las gracias por acompañarnos en este conversatorio. Y la tarde de hoy lo que nos convoca es conocer la práctica del gestionar la vida desde Tlequil Lejal de los pueblos mayas de Chiapas, desde sus protagonistas. En la plática y la compartición que tendremos a continuación, lo que pretendemos es abarcar la lucha por la memoria, por la justicia verdadera así como por la defensa y el cuidado de la tierra y el territorio desde el autogobierno, lo que los pueblos indios llaman el lequil chiapanel, la justicia verdadera. Y para hablar de ello, se nos hacía totalmente imprescindible contar con la palabra y la, la participación de las compañeras y compañeros de la sociedad civil Las Abejas de Acteal y del Centro de Derechos Humanos Frey Bartolomé de las Casas, que pues, según nuestra opinión son pilares fundamentales en la construcción de ese lequil chapanel en la vida de los pueblos. Desde las abejas nos acompañará Lupita, José Alfredo y el compañero Pedro Pérez, que es el vicepresidente de la mesa directiva de Acteal. Y creo que una de las cosas que va a ser más difícil esta tarde es poder resumir a Lupita en una presentación, pero pues ahí lo vamos a intentar. Lupita es sobreviviente de la masacre de Acteal, en la que perdió a nueve miembros de su familia. Es parte de la sociedad civil Las Abejas y, si no recuerdo mal, fue la primera mujer en recibir el bastón de mando en su comunidad. Es mujer, madre, compañera y también fue concejala del Consejo Indígena de Gobierno, representante de la región Altos Centros de Chiapas. Lupita es artesana desde los 11 años y hace increíble bordados a manos en diferentes prendas que, que realmente más que artesanía podríamos decir que es puro arte. Es protagonista de un documental llamado Lupita que retiembre la tierra, dirigido por Mónica Vice y que fue estrenado el año pasado. Lupita es una referente en la lucha con las mujeres y por las mujeres dentro y fuera de su organización. También nos acompaña José Alfredo, quien sufrió los, las consecuencias de los hechos de Acteal y es a raíz de esa experiencia y con el objetivo de la lucha por la memoria, la construcción de la otra justicia y las garantías de no repetición que decide dedicarse a la comunicación. Realizó el documental Diez años de impunidad y cuántos más, que es con el que hemos empezado esta compartición mediante un fragmento. Realmente es un material de visionado imprescindible y de absoluta actualidad, aunque ya se hizo hace unos años, para entender las bases en las que se perpetran estos hechos de la masacre y, según sus propias palabras, un trabajo dedicado a la memoria de las personas masacradas y una manera de que los hechos se conozcan y se pueda lograr apoyo y justicia. José Alfredo pertenece a las abejas desde el 92 años de su fundación. Y es desde ahí, desde donde empieza a formarse en derechos humanos, salud, cooperativismo, radio, comunicación. La Organización de la Sociedad Civil de las Abejas es un grupo autónomo en resistencia que forma parte del CNI y que eligió la vía pacífica para luchar en exigencia de sus derechos como pueblos, para luchar por la construcción de su autonomía y por la defensa de la tierra y el territorio, fuera de cualquier proceso electoral y de cualquier partido político. Ellos desarrollan sus propios proyectos sin recibir recursos del gobierno. Las abejas nace como respuesta organizada ante el conflicto y la violencia que se vivían los Altos de Chiapas en aquella, en aquella época. A partir del levantamiento armado del ZLN en el 94, el pueblo de siempre manifestó su total apoyo a las demandas ...y su firme postura de apoyo a las mismas, pero eligió no tomar el camino de las armas. Las abejas de Acteal fueron invitadas y estuvieron presentes en las mesas de diálogo... ...que llevarían a la firma de los Acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígena en 1996... ...y como ellos mismos dicen, estuvimos para apoyar las justas demandas del EZLN... ...y el pueblo de las abejas también apoyó en los cinturones de paz y pues eso fue lo que les hizo ganarse la etiqueta de zapatistas por parte de las autoridades de Chenaló. Dentro de una total estrategia de estado de carácter contrainsurgente en un contexto de guerra de baja intensidad, se produce la masacre de Acteal a manos de grupos paramilitares generados y en total connivencia y complicidad con el Estado mexicano dentro de un contexto de terror de estado como parte de una política genocida entre la que se incluyen el, el plan Chiapas 94 ideado por Ernesto cedillo o el manual de guerra irregular del ejército mexicano en el que el desplazamiento, las agresiones, las balaceras y asesinatos eran constantes. En ese contexto el 22 de diciembre de 1997 fueron asesinadas 45 personas ...y cuatro bebés en el vientre de sus madres en la comunidad de Acteal. Acteal sufrió con todo el peso el castigo ejemplarizante del Estado. Era como un mensaje muy claro a los pueblos y comunidades... ...para que vieran lo que les podía pasar en caso de decidir organizarse y luchar. Acteal a día de hoy sigue siendo una herida abierta... ...y sigue cargando con todo el dolor... ...de todas las vidas que les fueron arrebatadas... ...de la manera más cruel y sanguinaria que podamos imaginar... PRACTEAL también es un ejemplo de lucha y de resistencia en la construcción de la autonomía, de la justicia, de las medidas de no repetición y del autogobierno mediante su organización. Por parte del Centro de Derechos Fremartolomé de las Casas nos acompañará Rubén Moreno, defensor de derechos humanos y coordinador del área de sistematización e incidencia. El Centro de Derechos Humanos Fremartolomé de las Casas, o el, el FRAIVA como todos lo conocemos, ...nace de manera formal en el 89... ...aunque su trabajo junto a los pueblos... ...se remonta desde muchos años atrás. El Fraiva es un organismo civil autónomo... ...e independiente de cualquier gobierno... ...ideología política, credo religioso... ...y trabaja por la defensa y la promoción... ...de los derechos humanos. Sería prácticamente nombrar, resumir ¿no? o detallar... ...todo el trabajo del Fraiva en una presentación pero a grosso modo y muy resumidamente podríamos apuntar que pues los pilares de su trabajo se basan en la atención, la documentación, el litigio, en algunos casos en violaciones a derechos humanos, especialmente en territorio indígena, y tienen un enfoque especial en los temas de ejecuciones extrajudiciales, tortura, detenciones arbitrarias, desaparición, desplazamiento forzado, agresiones a personas defensoras de derechos humanos ...y violaciones al derecho a la tierra y el territorio de los pueblos originarios... ...y que su mirada de defensa se basa en una mirada de proceso de defensa integral. También mencionar su labor de acompañamiento en procesos de organización populares... ...su trabajo en la búsqueda y la construcción de la otra justicia... ...desde la recuperación de la memoria histórica, la verdad, justicia y medidas de no repetición. Y sin más, damos la bienvenida... La palabra y nuestro agradecimiento por estar hoy con nosotras y nosotros, a los compañeros y la compañera de Actial. Boutique, tímolto yametique, tiboneje, tibanamilema, octus hecha cuja alta nae, junio tonich is copohi, muyupo yotzak, because it's tax passi, suk tita snopenike, nike, muyu butahu hundal spasic, because it's canyon tonique, suk muyu salum by unique, hanos naviticosis yosis banamilike, high unique suk yalam snitch Buchata mucho jugo discurso ti ahvay le ti camme hícoe, licks choniti ti lumaldi que, las chon vi ti no pen ti lumal baci vi ni canse, tohelo ven smukur, cach liqules batiu tayjon toni, ti cans pos Baik, shoes locales tegle, ti tap tamanta ti tela yax batas bektal tal staki palik tum lehti Eseta gyanti ki pas ko peti h kujal ese ta ln mosta gojipal chuk tum lehti ta channel peti ahvalile tobi bi liksum wa go mai la lumalti likhmi badi ki duk duki lelti titas tit el, mes mes buelale, eh, se da también con otras comunidades y con otros pueblos. Recientemente yeah. eh, hemos desde el FRAIVA hemos eh, también, también eh, con otras eh, comunidades eh, con logrado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconozca las graves violaciones a derechos humanos que se cometieron en este en este contexto. Y tenemos el caso del eh, eh, hermano Gilberto Jiménez Hernández, que es de eh, era originario del ejido La Grandeza, municipio de Altamirano, ¿verdad? Que el 20 de febrero de 1995, al entrar una eh, brigada del ejército mexicano en esa comunidad, eh, eh, él fue ejecutado por, por el ejército y los habitantes mexicanos eh, en eh, esa comunidad, él fue ejecutado por, por el ejército y los habitantes el hecho dijo que, que no fue una ejecución en nosotros eh, y, y que ya anunció también la Comisión Interamericana dan cuenta de otros hechos ¿no? el dijo entonces que, que no en, el nosotros, en el marco de eh, y este y caso nos parece muy importante que también ese sistema interamericano de derechos humanos tomar en cuenta como ya lo mencionó Guadalupe el plan de campaña Chiapas Interamericano de Derechos Humanos tomar todo el despliegue como ya lo mencionó las agresiones hacia las compañías la creación de grupos eh, armados, de para paramilitares, las Todo está diseñado dentro de la plan de campaña de Chiapas 98, que es un plan de campaña que se debe conocer a partir de del de 1998. ¿verdad? Sin embargo, ese plan de campaña, eh, nosotros plan, lo hemos tomado como una prueba fundamental porque todo lo que en ese plan de campaña, plan de campaña, Chiapas 94 se establece, es todo el teatro de operaciones que el, el, el, el, el, el Estado mexicano a través del ejército realizó en varias eh, comunidades, en varias regiones del Estado de Chiapas, ¿no? Y por eso vemos muy clara la estrategia para, eh, eh, eh, pues para acabar con las luchas de las comunidades eh, que están organizadas también. ¿no? Dentro de ese plan, el objetivo era eh, y es, porque mientras no se investigue, mientras no se reconozca la responsabilidad, mientras no se dé a conocer quiénes son los autores materiales e intelectuales de todos estos hechos, ¿verdad? que como las abejas de Acteal lo mencionan, es el Estado. El Estado siempre ha estado ahí. No es, es el Estado quien trata de callar las voces de los pueblos y lo tiene muy bien estructurado eh, dentro de su estrategia. Nosotros desde el FRAIBA, lo que hemos visto desde el acompañamiento a todos, a, a esos pueblos, comunidades, personas, familias que han sufrido graves violaciones a derechos humanos, hemos visto también una parte de esperanza, una parte de alternativa para la organización. Organización desde la familia y eso también nosotros le llamamos un, eh, una defensa social integral porque no solo participa la familia, no solo participa la comunidad, no solo participa la organización a la cual pertenecen eh, los casos que nosotros acompañamos, sino que también desde el trabajo que hacemos en el FRAIBA, de la documentación, de la sistematización, de las intervenciones, de la incidencia política también que hacemos con... Eh, eh, la situación de los casos a organismos internacionales, a organizaciones de derechos humanos, sino que todos participamos y todos vamos conociendo poco a poco cuáles son esos nuestros derechos humanos por los cuales estamos luchando, estamos defendiendo y que queremos que, que, que no se vuelvan a cometer, cometer esas graves violaciones a derechos humanos. entonces eh, la defensa social integral nos parece muy, muy importante, ¿no? Y eso es lo que hemos estado apostando, acompañando, desde que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé eh, se formó, ¿no? Bueno, a raíz de, toda esta, eh, de todo este plan, de toda esta situación que se, que, que se ha llevado a cabo, ¿verdad?, están estas alternativas como lo mencionan los los hermanos de las abejas de Actial, ¿no? ellos eh, a pesar de esta grave violación a derechos humanos que se cometió a pesar de la impunidad ellos no han perdido el rumbo ellos están organizados es, organizados están eh, eh, siguiendo ese proceso de autonomía de justicia desde la apuesta por la paz verdad para eh, luchar contra esa impunidad. Desde el FRAIBA también nosotros estamos acompañando eh, la lucha, el trabajo por, eh, por, por la justicia verdadera, ¿no? una justicia que, que, que no es eh, venganza, que no es eh, eh, otra cosa más que desde la memoria histórica, el recordar el reconocer qué pasó, el señalar quiénes son los responsables, y eso nos han enseñado también las abejas de Acteal, porque a partir de eh, la masacre, cada 22 de cada mes, las abejas de Acteal no solo eh, dan a conocer la situación de impunidad en el caso, sino también dan a conocer cuál es la situación de graves violaciones a derechos humanos que se vive en nuestro país, ¿no? Entonces, esa luz de esperanza, de lucha, de organización que las abejas de Acteal nos comparten y nos enseñan es también un camino que nosotros compartimos con otros procesos, ¿no? eh, Después del, del, en, del año eh, 2000, ¿verdad? En donde aparentemente la situación cambió la situación, comenzó con un nuevo gobierno, ¿verdad? Eh, nosotros vimos que la situación eh, continúa igual o peor. Desde el Fraiva también tenemos registrado otro plan, que ese plan se llama Plan Chiapas 2000. Ese plan eh, eh, es un documento también como el Plan Chiapas 94 que no tiene firmas, sin embargo, tiene algunos datos muy importantes en donde se señalan cuál va a ser la estrategia después del año 2000. Y después de la, de, del año 2000, lo que nosotros hemos documentado es la aplicación también de la continuación de la guerra de desgaste a través de un plan que, que básicamente es la segunda fase en donde... Eh, ya ahora aparentemente no son armas, aparentemente no son el ejército que está cometiendo esas graves violaciones a derechos humanos, sino que, como lo dicen las abejas de Acteal, ahora son balas, pero balas de apoyos económicos hacia las comunidades, entrar con los proyectos eh, eh, hacia las comunidades, ¿verdad? Que esos proyectos muchas veces, eh, ayuda a, a la división, a la desorganización de las comunidades que están luchando también, ¿no? Y eso lo vemos en diferentes comunidades también, e, y, y, y es parte de la estrategia también del, del Estado, ¿no? Eh, nosotros eh, eh, decimos que vivimos una violencia muy generalizada en nuestro país, ¿verdad?, porque también a partir del 2006, cuando el ejército también sale a las calles y comienza no solo eh, en la zona norte, sino en la zona norte de nuestro país, sino también en diferentes eh, partes. Del, del, de los ter, del territorio, ¿verdad?, eh, con una violencia más generalizada. ¿no? Ahora, eh, en plena pandemia, lo que nosotros hemos también eh, documentado es que eh, el ejército vuelve otra vez a salir a las calles, a salir con las tareas de seguridad pública, que ese no es su trabajo ¿verdad? Su trabajo del ejército es estar preparado para la defensa de la nación, tienen preparación de otra forma y no puede hacer tareas de seguridad pública y eso lo hemos estado denunciando, lo hemos estado dando a conocer siempre porque aquí tenemos los ejemplos de cómo es que entran en las comunidades, de cómo es que se aplican esta, esta violencia generalizada que va este a a haber desplazamientos forzados ejecuciones y todas estas graves violaciones a derechos humanos ¿no? entonces eh, eh, seguimos denunciando que eso no puede, no puede seguir así verdad y y bueno en estos momentos también eh, eh, no solo tenemos eh, la impunidad con la que los casos como la masacre de Actial eh, continúa hasta ahora, ¿verdad? En la masacre de Actial, eh, eh, los, los hermanos de las abejas ya de por sí lo han denunciado, de por sí han dicho que no creen en el Estado, ¿verdad? Porque el Estado no reconoció su responsabilidad y no señaló quiénes son los autores responsables y materiales de, de la masacre de Actial. Entonces, eh, por eso es que hasta el día de hoy, a casi 23, 23, 24 años de impunidad de cometerse la masacre de Actial, no hay investigación, no hay eh, ningunos elementos para poder decir que se está avanzando al, al reconocimiento de responsabilidad verdadera ¿verdad? en donde se reconozca ese contexto en el que se dio la masacre de Actial y esos elementos no hay entonces eh, por eso es que la lucha eh, de las abejas es dar a conocer, es seguir luchando seguir organizándose para no perder eh, la memoria no nosotros vemos que en la cuestión de la impunidad eh, ahora seguimos también con eh, muchas comunidades eh, en la zona Altos, específicamente también en la zona de Chalchihuitán, en la zona de Aldama, también eh, con algunos antecedentes en eh, Los Chorros, ¿verdad? Tenemos eh, eh, familias desplazadas eh, de esas comunidades, ¿verdad? Porque eh, están también, eh, siguen actuando grupos que están armados, ¿verdad?, y que están provocando una violencia, un miedo, un terror hacia las familias organizadas, hacia las familias que luchan y que las obligan a dejar su territorio. Esta situación es, es muy, muy eh, delicada porque nosotros vemos que frente a esta impunidad los grupos armados están, siguen ahí, están actuando, ¿no? Eh, nunca el Estado mexicano ha decomisado las armas, nunca el Estado mexicano ha señalado o ha dado indicios para que se pueda este eh, dejar eh, eh, estas estas violencias. no Por eso tenemos comunidades que siguen en este desplazamiento y, y seguimos en hasta este momento con eh, la actuación de grupos que están armados. no esta situación no solo es de grupos eh, de corte paramilitar, sino también tenemos la acción de los grupos que, que aparentemente están dentro de la delincuencia organizada. Y eso nos parece también delicado y más aún porque hasta hoy día el Estado mexicano, las autoridades encargadas de procuración de justicia no avanzan en ninguna identificación ni señalamiento de quiénes son los responsables, ¿no? Entonces, nos parece que toda esta impunidad con la que se vive en, en, en Chiapas, en México principalmente, es un, es, un, es un momento en donde la alternativa, como lo mencionan los hermanos de las abejas de Actial, es seguir la lucha, la resistencia, y bueno, nosotros desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, pues también estamos en el, en, en dispuestos en seguir acompañando la lucha de, de, de los pueblos. Y bueno, también eh, para terminar, eh, me gustaría como compartirles también que eh, dentro del caso en, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también me gustaría agradecer a todos los colectivos, a todas las plataformas que el año pasado se, se sumaron, ¿verdad?, para enviar una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que haga eh, eh, y que escuche la, la, la solicitud de los hermanos de las abejas de Acteal y las hermanas de las abejas de Acteal en su eh, disposición a que el caso ya se enliste y que el caso pueda, y que la Comisión Interamericana pueda ya dar una, eh, eh, su resolución a través del informe de fondo. El informe de fondo es el, el reconocimiento de responsabilidad que va a hacer la Comisión Interamericana hacia el Estado mexicano y le va a señalar cuáles son sus responsabilidades, ¿verdad? Y cómo es que se tiene que... Eh, reparar todo el daño que se ha cometido a las víctimas del, de la masacre de Actial entonces gracias a los colectivos, a las plataformas que se solidarizaron ¿verdad? y que también ahora seguimos en este momento para poder este, también darle seguimiento y, a, y también hacer el llamado a la Comisión Interamericana que ya enliste el, el caso para que pueda dar su informe de fondo, ¿no? En el 2015, eh, el fraiva y las abejas de, eh, de Acteal eh, presentamos un peritaje eh, que, que, que fue un peritaje sobre el impacto psicosocial que, que tuvo la masacre, que tiene la masacre de Acteal hacia las víctimas, hacia sus familias, hacia la organización, hacia la sociedad en su conjunto. Y bueno, en ese momento nosotros dimos a conocer todos estos elementos y pensamos que la Comisión Interamericana tiene todo, eh, las pruebas suficientes y la, y la impunidad en la que sigue el caso para que ya pueda dar a, con, dar a conocer un resultado este, más directo hacia el Estado mexicano. Entonces, eh, esos son los, los elementos que, que, que puedo eh, decir. Y también seguir invitando a todas las plataformas, a todos los colectivos eh, eh, que siempre eh, han caminado junto al fraiva junto a, a quienes también hacemos el FRAIVA, para poder eh, seguir invitándoles a que no nos a que no nos olviden, a que aquí seguimos este momento eh, que estamos viviendo en donde la pandemia nos tiene eh, eh, de, en línea, ¿verdad? Pues queremos decirles también que eh, ahora con las nuevas acciones que se han reportado en la comunidad Nuevo eh, San Gregorio, una comunidad zapatista que no es muy lejos de San Cristóbal, eh, eh, se ha eh, instalado un nuevo campamento civil de observación una, hay una eh, a través de las brigadas civiles de observación se instaló eh, recientemente este campamento y bueno los invitamos a que también participen a que también estén pendientes sobre la situación eh, para este eh, seguir alzando nuestras voces y que las comunidades sigan su lucha, su organización, su resistencia y, y, y más en estos momentos en donde pareciera que, eh, eh, que no pasa nada. Sin embargo, sí está pasando, continúan las graves violaciones a derechos humanos, el Estado mexicano no ha dejado de, eh, eh, de continuar con la aplicación de su proyecto, de sus proyectos, ahí tenemos... Eh, eh, la continuación del, del, del tren Maya, la continuación de proyectos en el istmo de Oaxaca, en, otros, eh, en otras comunidades, ¿verdad? En donde continúan estos proyectos y en plena eh, pandemia, pues eh, eh, se sigue eh, las graves violaciones a derechos humanos, ¿no? También decir que... Eh, eh, con el acompañamiento de, de todos, de todas ustedes, de todos ustedes, pues también aquí nos sentimos fortalecidos y acompañados para seguir haciendo este trabajo eh, con eh, las comunidades, ¿verdad? Eh, para que todos eh, luchemos por justicia, verdad, memoria y, y resistencia. Muchas gracias. Eh, compañeras, compañeros. Había mucho conflicto. Pues había varios grupos que el mismo gobierno había organizado. ¿no? Yo en aquel tiempo, yo, ten, yo era una niña de 10 años. Era el segundo día de ayuno y oración, lo cual se había organizado unos días antes porque estaba muy tensa la situación. Salieron. Hicieron su oración y llegaron a hacer una oración más adelante donde está el poste. Alrededor de las 9 y 10 de la mañana y bajaron donde está el santuario. Mi papá es catequista, era catequista de la comunidad, entonces él nos dijo pues, que nos tranquilizáramos, ¿no? que a lo mejor lo que van a hacer no pasaba de tal vez de quemar casas, de robar pertenencias, hasta que después de esa hora pues todos estábamos tranquilos cuando empezamos a escuchar disparos. y no se intervino para establecer la paz. No hizo nada, ni ejército mexicano, nada. Se ve claramente que de verdad es lo que estaba haciendo el gobierno. La versión oficial que ha manejado el Estado mexicano es el de conflictos intercomunitarios o la disputa entre cuestiones religiosas. El gobierno nunca eh, tomó en cuenta esas evidencias que, que si hubiera un estado de derecho hubieran implicado el castigo a los perpetradores desde el ámbito del, de los autores materiales y, eh, y de los intelectuales. vaya. ¿no? Bueno, el principal obstáculo que existe para acceder a la justicia en México es la falta de investigación, la falta de determinación del lugar de los hechos, la falta de determinar quiénes son los responsables. El primer camino es eh, la denuncia utilizando todo el aparato de procuración de justicia del Estado mexicano. El segundo camino por la búsqueda de justicia es todo el trabajo organizativo de lucha contra la impunidad. Ese segundo camino se conoce como la otra justicia. La otra justicia. Caminar de la otra justicia. Caminamos buscando la paz, la justicia, la memoria y la verdad. Dentro de la organización es con nuestros jóvenes, construirles a ellos, hacerles, contarles desde nuestra historia de cómo pasó, qué fue lo que pasó, por qué existimos, para que ellos hagan memoria y ya este, transmitan a otras generaciones. A 20 años de la masacre, eh, hay una herida abierta, es una herida abierta que todavía permanece. Sin embargo, eh, el, las abejas han podido sobresalir con, con, mediante, con esta lucha, con su lucha organizativa, con su lucha eh, en contra de la impunidad. Les pedimos que hagan memoria, que visibilicen lo que estamos viviendo, que recuerden que no solo actear, que ha pasado en muchas otras partes, ha habido masacres que se les ha olvidado. No olvidemos que la lucha pacífica es muy fuerte, porque amamos la vida, precisamente, porque amamos la vida. Es por eso que estamos luchando pacíficamente. Estamos pidiendo que haya un diálogo, que no haya conflicto, que no haya muerte, pero sobre todo que no haya repetición de los hechos de Acteal. No hemos tenido más desánimos para echarnos atrás, sino que al contrario, vamos a echarnos más ganas. Dejar una historia buena para nuestros hijos, dejar una historia sana, libre, gozos, con justicia, verdad, memoria y paz. Sí, vamos a pasar al turno de preguntas pero a mí me me gustaría mucho sobre todo porque al principio de la transmisión hemos tenido problemas con, con la transmisión en el audio y hay parte de, de la palabra de la importante palabra que nos han compartido la compañera y los compañeros de acteal y después de escuchar a rubén a mí me gustaría trasladarles una, una pregunta ¿no? Pregunta, reflexión, y es un poco si nos podían compartir, ¿no? o sea, sabemos que hay una parte de la búsqueda de la justicia que tiene que ver con los canales institucionales, sobre todo por las garantías de no repetición ¿no? y por la construcción de una verdad real más allá de toda la sarta de mentiras que supone el caso actual. Pero hay otra parte de la construcción de la justicia, ¿no? que a mí me maravilla de Acteal, que es desde el coro de Acteal al grupo de teatro con los jóvenes, a todos los procesos que ellos y ellas hacen para esta construcción de la memoria y la verdad. Y también creo que de alguna manera para enfrentar todos esos impactos ¿no? que la masacre tuvo como pueblo, como sociedad y como castigo ejemplarizante, y me gustaría mucho si nos pudierais compartir, ¿no? Como todo ese proyecto y toda esa experiencia como forma de construcción de justicia también. Creo que tienen el, el micro cerrado ahora. Gracias. Bueno, eh, pues bueno, ya, y gracias, gracias Rubén, gracias compañera. Eh, bueno, yo creo que como, como dices, compañera, la construcción del lequil del Chapanet en Soxil, eh, que en el sistema de justicia mexicano eh, no existe eso. O sea, ahorita como está la situación de, del sistema mexicano, o sea, no, mínimamente no, no, ya no tiene, digamos, esa dignidad de poder aplicar una justicia verdadera. Es por eso que eh, junto con el Fraiva, junto con otros sobrevivientes de, de, de, de represiones, de masacres este, de pueblos hermanos aquí en Chiapas y de, de otros pueblos de México, hemos eh, pues, reflexionado que, que antes de la, eh, de la llegada, digamos, de, de la división de los estados, de los municipios, digamos, de los, de los gobiernos ¿no? de, que, que, que eligen o que in, imponen los partidos políticos. ¿no? Los pueblos... En este caso, el pueblo tzotzil maya al que pertenecemos las abejas de Acteal, teníamos nuestra propia manera de, de hacer justicia. ¿no? Y esa justicia no es de ninguna manera entra lo que es la venganza. ¿no? Ni, se, ni siempre se, se trata, trataban, eso es lo que sabemos, conocemos, lo que no ha, nos han... Eh, transmitido nuestras ancestras y ancestros, que la justicia que buscaban es que se, se queden bien todas y todos, ¿no? Pero como es una justicia en donde toda la comunidad, todo un pueblo, apoya este tipo de justicia porque es una justicia aplicada, creada para ellas y ellos mismos. Entonces no, no hay intereses económicos, políticos, no hay compadrazgos, nada de eso, ¿no? Si ¿no? Se hace la justicia y, y el agresor eh, pues tiene que reparar los daños, ¿no? En este caso, un ejemplo, eh, eh, un, una persona roba elotes en la milpa o roba una gallina y entonces pues bueno, tiene que primero pedir disculpas ante las autoridades y ante la comunidad y ante la parte afectada. Y aparte de ello, pues se compromete para no volver a, a incurrir en, o sea, ni siquiera se llama delito, a tal falta, error, y pues es, es vergonzoso, ¿no? Entonces se compromete, no lo vuelvo a hacer, ¿no? Y aparte de eso, pues tiene que, eh, esos elotes que, que robó, tiene que buscar y entre devolverles esos elotes. Aunque no sean esos mismos elotes que de la milpa que se los robó, pero tiene que eh, mostrar eso bueno, pues te repongo lo que te, te robé, que era parte de tu comida para tu familia, ¿no? Pero, entonces, esa es una, una manera, antes, esa, ese tipo de justicia, pues, que es, que sana, ¿no? Eh, y al final, cuenta pues, se busca que en la comunidad eh, se eh, siga viviendo en armonía como hermanas y hermanos. ¿Y ¿por qué? por qué se podía hacer ese tipo de justicia? Porque no había interferencias, no había intromisión de partidos políticos, de un gobierno de, de fuera que ni siquiera es el pueblo los elige, ¿no? Entonces, sí, sí, funcionaba eso. Es difícil, lo hemos reflexionado eh, en, muchas, en muchas de las eh, espacios, encuentros de... Justicia verdadera, de, de otra justicia. Eh, en el caso de la masacre de Acteal, quiero decir nombres, por ejemplo, Ponce de León, eh, Emilio Chuaife Chemor, eh, el, el Julio César Ruiz Ferro, ex gobernador de Chiapas. Bueno, por mencionar estas tres personas, quienes son los principales autores intelectuales de la masacre de Acteal. No robaron elotes, ellos no robaron gallinas, Entonces, no, no pueden, sino lo que ellos robaron, lo que ellos eh, quitaron son vidas. Entonces, no, no pueden reparar esas vidas. Entonces, para nosotros, eh, si bien acudimos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que este, responsabilice al Estado mexicano y sabemos que de ahí no se van a reparar las vidas, ¿no? Pero esa es una, es una manera, es como la justicia institucional, porque el, porque el Estado mexicano es parte de quien ha filado, digamos, pertenece a estos estados americanos, ¿no? Eh, bueno, entonces, como ya lo dijo Rubén, pues seguimos esperando la... Eh, el informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo hemos eh, manifestado en eh, varias ocasiones los sorbientes de la masacre de Acteal siguen en la espera ¿no? y volvemos en este momento reiteramos que a la Comisión Interamericana que los sorbientes de la masacre de Acteal, las abejas de Acteal seguimos esperando eh, ese informe de fondo no pero eh, decimos es que si nosotros somos una un pueblo una organización que construye su autonomía pues no queremos seguir dependiendo de de, de justicias que que nosotros que los pueblos no pusimos esas bases ¿no? entonces por eso buscamos construimos otra justicia pero para que se pueda aplicar, construir esa otra justicia, eh, recuperar, fomentar lo que nos han enseñado nuestras ancestras y ancestros, eh, es necesario, es fundamental eh, eh, eh, que el Estado, el Estado mexicano, los, los gobiernos, los jueces, deben de respetar nuestra autonomía en cuanto a, a nuestro modo de vivir de aplicar la justicia de nuestros auto, de nuestros propios gobiernos nos tienen que eh, nos tiene que respetar mientras no suceda eso mientras eh, sigan los militares en nuestras comunidades sigan habiendo armas en las comunidades eh, sigan eh, los partidos políticos intrometidos en nuestros pueblos en, eh, en los asuntos, digamos, de la elección de los, de los gobiernos. Entonces, es, es, es difícil, eh, más bien, nuestra, nuestro proyecto que, que estoy aquí compartiendo, va a ser amenazados porque el gobierno no va a permitir eso. Un ejemplo claro, eh, o puede haber varios ejemplos, pero los desplazados de, de la colonia Los Chorros, este, miembros de las abejas de, que ya mencionó Rubén, ¿por qué están desplazados? Pues porque dijeron que no aceptaban a, del gobierno. Eh, porque no querían participar en proyectos que no es beneficio comunitario, ¿no? Sino es eh, impuesto por por un gobierno local oficial, por partidos políticos, ¿no? Y la respuesta de estos partidos eh, partidistas, si no estás de, de, de acuerdo con con el gobierno oficial, pues no nos importa eh, su autonomía, su resistencia, se quedan o se van. Entonces, ahí está este uh, uh, 23 años de la masacre de Acta, pues, Y Ya este año cumple 24 años. Entonces, sigue habiendo este tipo de represión, estos tipos de ataques, ¿no? Entonces, pero a pesar de ello... Eh, no nos vamos a lanzar y uh, y es que es indispensable que nosotros los pueblos como organización las abejas pues vamos a, a construir a, a practicar de todas maneras eh, y a, la, la otra justicia ¿no? pues no queda de otra entonces porque no nos pueden imponer y, a, y obligar a hacer lo que no nos gusta, ¿no? Y no es por un simple capricho, no es porque es que nos dicen, es que son desobedecen, no quieren trabajar, son flojos, son haraganes. No, no es cierto. Es porque nosotros queremos vivir a nuestro modo, organizados, pero trabajamos. De, desde nuestras milpas, nuestros capitales, de nuestra, desde nuestras casas, ahí estamos, no somos flojos, no somos araganes, pero para el Estado, para los eh, gobiernos locales, oficiales, para los partidistas, eh, dicen que somos provocadores. Ya Lupita lo dijo, nunca hemos respondido en provocaciones, en la venganza, la violencia no es el camino. Y, lo, y eso se, lo pueden saber, o sea, el mundo lo sabe, ¿no? Entonces, eh, no sé si respondí algo a tu pregunta, compañera, pero bueno, y, y esa sería mi, mi reflexión, mi comentario al respecto. Muchas gracias también. Ahora sí que voy a abusar de la confianza y sigo con la preguntadera. Me gustaría también trasladar la, la pregunta, ¿no?, de ¿Cómo es la organización de las abejas? ¿no? ¿Cómo se organiza? ¿Cómo se conforma la mesa directiva? ¿Cómo es la cotidianidad? ¿no? Y también uh, a la compañera Lupita, ¿cómo es esa como, cotidianidad desde las mujeres de Acteal? ¿no? Porque ellas también tienen su, su propio frente de lucha como mujeres dentro de la organización. Sí, sí. Es un chuquial maje, es un chuquial maje, es un chuquial maje, es un chuquial maje, es un chuquial es hay una comunidad comunidad que se ha convertido en una comunidad que comunidad comunidad que ha alichich que Hoy hay un área, de artesanías, un no área de, de caja de ahorro. Hay un tle esto que es acción unita como mesa directiva. Hay un área Pasel, TT, esto que es área X, esto que es. Hay un haje estile, comandas coltas para acudir venta. Hay uno muy escalte, hay un hauptox pasic egg y un cuticta coltas para acudir como mesa directiva. Hay un haje estile y hoy área de salud, área de comunicación. Hay un ali, pero moch y amte cutic y y mesas directivas que ha ha área de salud y área de caja de ahorro Bueno, voy a traducir lo que dice mi compañero Pedro. Eh, bueno, cómo eh, es la, la, la organización de las abejas, sus pues, autoridades, cómo se eligen. Pues eh, la, la, la mesa directiva, que es la, la autoridad, digamos, este, de la organización de las abejas, eh, cada, cada año se, se eligen la, las autoridades o se, se renueva digamos la mesa directiva eh, y cómo se eligen esas autoridades es a través de, de una asamblea eh, las la, las abejas está conformada por por varias comunidades entonces la, la sede es acteal y cuando se hace la asamblea es en acteal y llega toda la gente hombres mujeres jóvenes y, y niños también, o sea, viene toda la familia, digamos, ¿no? Y, y es ahí, mediante esa asamblea este, participan hombres y mujeres, pues, eh, para nombrar quienes eh, pueden ser autoridad de la mesa directiva. Y entonces, y la asamblea dice quiénes pueden ser durante un año y así se, se elige la mesa directiva, ¿no? y cada año se cambia eh, y bueno pues eh, en las abejas actual eh, eh, está la mesa directiva tiene sus representantes en cada en cada comunidad eh, por ejemplo una de las áreas eh, de, de trabajo de las mujeres es la las mujeres eh, eh, artesanas, tienen su, su, su trabajo, se reúnen, tienen sus talleres, eh, tienen sus, como en San Cristóbal de las Casas, ahí, y este, eh, pueden vender sus trabajos, ¿no? Y, la, y el otro área de mujeres es eh, la caja de ahorros. Eh, estas áreas, este, la caja de, de ahorro, tanto las artesanas caja de ahorro y otras eh, mujeres de las abejas, ellas eh, son también quienes organizan, por ejemplo, el, la, la marcha que hicieron las abejas este 8 de marzo. Ellas son las responsables, las que coordinan este, cómo debe de ser las acciones de las mujeres, en este caso el pasado 8 de marzo. ¿no? Las mujeres se reúnen con sus respectivas también representantes, eh, definen eh, qué tienen que hacer en esa acción, en esa marcha. Una vez que tienen ya este, hay acuerdo, eh, platican con la mesa directiva de las abejas para coordinar esa acción y que la mesa directiva, su trabajo es invitar a todos los miembros de las abejas que acudan a esta manifestación, marcha, convocada por las mujeres. ¿no? Eh, y, y bueno, pues también, aparte de la mesa directiva, aparte de su trabajo de... de de ver eh, cómo debe de caminar la organización, coordina eh, los trabajos de las demás áreas de trabajo. Por ejemplo, en las abejas eh, tenemos áreas de, de, de comunicación, de, de salud, eh, de grupo de teatro, grupo de no violencia, de jóvenes. Entonces, son estas áreas que se organizan o que la, la mesa directiva se encarga de, de trabajar con todas estas áreas y cualquier eh, trabajo o necesidad, si, la, si se necesita de, de, de un servicio, de una colaboración o trabajo colectivo del área de comunicación, la mesa directiva eh, le pide a este grupo que debe de hacer un trabajo o al área de salud. Y así, ese es como la, digamos, la responsabilidad, el trabajo de la mesa directiva. Eh, la idea es que, pues, eh, se trabaja todos en coordinación. Nadie vaya, eh, cada quien por su lado. Eh, como dice Pedro, claro, sabe cada área tiene su, su trabajo, lo que hacen, saben lo que hacen pero siempre en coordinación con la con la mesa directiva. Bueno, este. Bueno, bueno, ya casi explicaron todo. Yo creo que este pues ha sido un trabajo difícil en especial para las mujeres, pero este, como ya explicaron, ya hemos caminado ya hemos trabajado como mujeres. Eh, desde el conocer que las mujeres tienen Derecho a la participación ha apoyado mucho el tener áreas, por ejemplo, como ya mencionaron el, las artesanas que nace desde el año de 1998, más pues o menos ahí este, se forma el área de artesanas que entre, después empiezan a formarse varias áreas que es como su forma de autogobernarse, la organización y ver cuáles son sus necesidades. Y desde esas áreas, este, invitarlas a que participen en su arte, porque es un arte lo que hacen las mujeres, empezar a, a generar economía para ellas mismas, para sus familias. Creo que eso ayudó mucho a, a confiar sobre todo en, la, en uno mismo, porque cuando se empieza a trabajar como organización, era muy difícil que las mujeres participaran, eran muy pocas. Claro que hubo mujeres desde la fundación de la organización, pero eran muy pocas y la gran mayoría estaban eh, viendo lo que pasaba y pues no dejaba de estar detrás del marido, del hermano o del papá, ¿no? Sin embargo, después de, de que pueden también agradecerle al Centro de Derechos Humanos que siempre nos ha apoyado también a, a participar, eh, nos ha apoyado mucho las áreas. No ha sido fácil, como le digo, la participación de las mujeres ha sido muy difícil porque ya se nos han metido en la idea de que las mujeres sirven para la cocina, nada más de ahí, no pasa de ahí. Obviamente trabajan en el campo, en los cafetales, en todo, pero no tienen voz ni voto, no pueden participar. Y si se atreven a participar es motivo de burla, de, de pensar que sus ideas no sirven, que no, no, o sea, no, no tiene caso porque lo dijo una mujer. ¿no? Entonces, ha sido muy difícil, pero poco a poco se ha, ha apoyado mucho las áreas, que este, al darse cuenta de cuáles son sus capacidades, de que como, como mujer valemos, entonces, este, pues bien, ya nos, bueno, ya dijiste, Mónica, que, este, pues fui la primera mujer en recibir un bastón de mando. En la comunidad no se da eso los únicos que pueden recibir un bastón de mando son los hombres. Y obviamente no fue fácil, no fue así porque sí, me, me la cedieron, ¿no? Y yo creo que este, es muy difícil para que una mujer ejerza su derecho y más difícil aún para que una mujer diga, tengo derecho, o se reconocen sus derechos, se valoran a sí mismas, pero aún no se atreven a decir, tengo derecho y, y no me calles, ¿no? O, por ejemplo, este, en la directiva, hace, bueno, hace dos años tuvimos mujeres en la directiva. No fue fácil, fue muy difícil. Seguimos como organización luchando para que las mujeres puedan participar sin miedo. Porque antes que nada las mujeres tienen que quitarse ese miedo de decir, este, puedo, ¿no? o mínimo lo voy a intentar. Es, es muy difícil esto, todas las mujeres, bueno, la mayoría de las mujeres ahora, porque ya no todas, pero la mayoría nos dicen, Ay, yo qué voy a saber, soy mujer. ¿Quién va a cuidar los niños? ¿Quién va a ser el quehacer de la casa? Bueno, ¿quién va a cuidar mis animalitos en la casa? Seguimos creyendo en que, que los hombres son incapaces de, de hacer todo lo que una mujer hace. ¿no? Y más difícil aún comenzar con la disculpa de los compañeros acá presentes, pero sí es muy difícil que ellos accedan a que el hogar también lo puedan cuidar ellos ¿no? o que puedan atender a los hijos. ¿No? Ha sido muy difícil y doblemente difícil participar, entonces, este, pero gracias al, a todos esos procesos, a esos, a esos aprendizajes, al ver que hacia afuera hay muchas mujeres que nos animan, que nos motivan, entonces si hay mujeres que se atreven a, a trabajar, a decir, a hablar sin miedo, y pues ya este, demuestran que tienen la capacidad de organizar, de trabajar en colectivo, pues tenemos esas dos áreas que ha durado años, desde el 98 hasta la fecha siguen sí, las artesanas trabajando y organizándose, porque ahí sí este, eh, se organizan ellas, deciden ellas. La, por ejemplo, las artesanas tienen sus propias este, representantes, tienen su, su propia directiva como artesanas y ahí este, piden acompañamiento de la directiva, pero no, este, no, no deciden ellos, no, no deciden qué es lo que hacen, cuáles son sus productos a trabajar, cuáles son sus precios. Ellas son las que asisten ellas son las que trabajan. Sí, tenemos, se nos quedó cortada la comunicación con las abejas. Esperemos poderla recuperar. Damos un segundito de margen, a ver. Bueno, en todo caso aprovecho, esperando que puedan reconectar... Aprovecho para recordar que dentro de 15 días, miércoles que viene, no, el siguiente, entraremos en, en la segunda parte de, de los conversatorios: tierra, terruño, territorio, que incluyen tres videoconferencias, una modo de referentes, situar un poco el, los convenios de la OIT y el acuerdo de San, los acuerdos de Sant Andrés cómo vinculan todo el proceso que estamos analizando y dos dedicadas a diferentes megaproyectos ante los cuales eh, se están realizando actividades, formas de lucha, organización, resistencia, etc. Eh, pasaremos, eh, esperemos poder resolver para esa ocasión todas las deficiencias técnicas que hemos tenido en este viaje y haremos la debida publicidad en su momento. Ah, tenemos a las abejas, me calla. Si quieres continuar, Lupita, ya creo que ya tenemos buena conexión. Gracias. Este, pues ya no tengo mucho que decir, pues este, como ya les expliqué, este, estamos trabajando como mujeres para fortalecernos también y valorarnos y dar importancia que también las mujeres somos parte importante de, dentro de la organización y pues gracias a los compañeros también que nos han apoyado también, muchos compañeros nos pulsan a participar, este, aunque no es fácil, como les dije, pero ahí estamos y tratamos de trabajar en conjunto con ellos, con los compañeros y que se vea que también es importante la participación de la mujer y, por ejemplo, eh, desde, creo que desde el 98, que eh, no sé si conocen la famosa foto, bueno, aunque mucho se ha confundido que es, este, que es este, Mujeres Zapatistas, eh, donde tiene esta un militar. ¿no? Desde el 98, las mujeres fue muy importante en la participación de las abejas porque impidieron que se formara un campamento militar cerca de donde está un campamento de las abejas, este, de desplazados. Entonces, impiden la entrada de los militares que militarizara ese, ese lugar. Desde entonces, este, ha sido muy importante la participación de la mujer. Y en cada 8 de marzo, que no dejamos de, de denunciar, de exigir que haya justicia, que ya no haya más feminicidios, que, que podamos vivir y caminar tranquilas como mujeres, como hombres. Y pues eso es lo que han trabajado las mujeres. Y pues aquí seguimos, vamos a seguir caminando y luchando por, por, por caminar, por luchar por una vida digna, tanto para los hombres como para las mujeres, sobre todo creo que es muy importante para las mujeres porque eh, las siguientes generaciones creo que depende mucho de las mujeres cómo va a ser. Eh, gran parte de las, las madres son las que impulsan a los hijos a participar en una lucha eh, este, como esta, ¿no? una lucha pacífica no violenta que es lo que nos ha ha enseñado la organización y pues nuestros mártires también que, que antes de morir este, uno de, de, de ellos, que fue mi papá, que perdonó, pidió perdón para los paramilitares, que una de sus últimas palabras este, uh -huh. fue decir perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Entonces eh, tenemos mucho en mente eso que este, por eso también nos ha motivado, nos ha impulsado en nuestra lucha pacífica no violenta. Entonces, este, pues creo que es todo lo que puedo compartir de la experiencia que hemos tenido como mujeres en la organización que este. Vamos lentos, pero vamos avanzando en lo que es el trabajo colectivo tanto con hombres como con mujeres. Gracias. Y ya primero un anuncio, compren artesanía de las mujeres de Acteal, es una maravilla. El trabajo que hacen. Conozcan esa, ¿no? ese arte, porque como bien dice Lupita, es, es arte ¿no? y es, o sea, es un, realmente es una maravilla. Y por último, yo quisiera preguntarles ¿no? o sea, cuál es la situación actual ahorita ¿no? que están enfrentando, porque hablaban de megaproyectos, de la construcción de la autopista… ¿no? Si nos pudieran decir cuál es la problemática que están enfrentando ahorita mismo en, en su tierra, en su territorio y cuál sería la manera. ¿no? Yo sé que, bueno, me costó mucho aprender eso de que mucho ayuda al que poco estorba, pero ¿qué podemos hacer desde acá? Pues, ¿no? ¿Cuál es el acompañamiento que nos piden como abejas? Pues. Uh, sí. eh, bueno, compañeras, este, quienes nos siguen eh, escuchando y mirándonos, eh, la, la situación aquí en nuestra comunidad, este, en la organización, pues mm, no es nada fácil, eh, sigue... Eh, pues yo creo que desde la, la masacre de Acteal, quiero retomar la palabra de las, de las mujeres, de las compañeras abejas, en su comunicado del pasado 8 de marzo. ¿no? Las, las armas que usaron los paramilitares en la masacre del 22 de diciembre de 1997... Nunca se decomisaron. Eh, eh, hace, unos, hace unos días, el ejército mexicano, bueno, eso está en el comunicado de las, las compañeras abejas, hace unas semanas, el ejército mexicano eh, eh, llega con su, creo que se llama campaña de, de canje de armas, en el, bueno, yo, yo este eh, supe de, de la cabecera municipal de Chenalo, llega el ejército mexicano eh, para que la, las, eh, a, a recoger las armas, cambiándolos con televisores, refrigeradores, este, computadoras, no sé qué otros equipos, aparatos electrónicos, ¿no? Pero, eh, yo, yo, nosotros creemos que ese es un, es un, es un teatro, eh, es un engaño, eh, y, y dicen que llegaron algunas personas con, con unas armas ya oxidadas, que no sirven, que y entonces para recoger algún, algún objeto electrónico. ¿no? Entonces, eso es una... Hacer eso en Chenaló, en donde el Chenaló hace 23 o va para 24 años, una masacre de Acteal, es una burla. Si el ejército mexicano, si este gobierno actual, ya no quiere conflictos en nuestras tierras y territorios, pues que saquen esas armas. Ahí están, escondidas en, la, eh, en las comunidades. Eh, de los paramilitares. ¿no? Entonces yo, yo creo que eh, eso es lo que se sigue viviendo y eh, como ya mencionó Rubén, en las comunidades zapatistas eh, hubieron este, agresiones, disparos eh, con armas de fuego hacia las compañeras y compañeros zapatistas. Eh, en, el, en el ejido Tila eh, también, ahí hubo ha habido agresiones en contra de compañeras y compañeros eh, miembros del Congreso Nacional Indígena. ¿no? Eso es lo que se está viviendo. Claro, podemos seguir con una larga lista de agresiones de lo que eh, está haciendo este actual gobierno eh, a través de paramilitares o quizás de el gobierno el gobierno de ahora niega que siga existiendo paramilitares, pero bueno, entonces, pero hay grupos quienes tienen armas que amenaza, que agrede, que viola a los derechos de las mujeres, de los pueblos organizados. Entonces ahí se tiene que aplicar la justicia. Eso no, se, no está sucediendo. Pues yo quiero eh, poner esto eh, en la, y, y denunciarnos ¿no? Y solo mencioné eh, en pila en la comunidad de zapatistas, que, en la que mencionó rubén eh, en, en Chenaló, en Aldama, y pues ahí están las armas, pero hay armas en todas partes en Chiapas con el objetivo de, eh, de crear miedo, terror, contra los pueblos organizados, sobre todo con las compañías y mujeres que luchan, que resisten, que ya no se, que ya no se dejan someter como eh, la compañera Lupita, como ellas ha eh, compartido, ha denunciado. Eh, en plena pandemia, eh, en vez de... de de mejorar la atención a la salud pública en México en vez de, de atender en realidad a los pueblos indígenas, eh, no se hace. El gobierno no tiene esto en su mente, en su proyecto, en su agenda política, el imponer megaproyectos como el Tren Maya, eh, como la carretera, la supercarretera, este, la autopista de San Cristóbal a Palenque. Eh, bueno, otros megaproyectos este, en, el, en el Istmo de, de Jaca, eh, la, la, la termoeléctrica, el, el proyecto integral Morelos, eh, en el pueblo de, de Morelos en donde le costó la vida a nuestro compañero Samir Flores por ponerse por decir que no les beneficia este proyecto. ¿no? Este es otro de cómo vemos que el gobierno, nosotros decimos, es que eh, lo, los eh, simpatizantes, amigas, amigos o seguidores de del gobierno de la cuarta transformación, pues no es que ese gobierno eh, está ayudando, ya no es como antes. Si nosotros, las abejas, decimos que sigue siendo igual o está empeorando, y nos dicen, ah, pues ustedes son criistas o son pandistas, no es cierto, es que ahí está esa realidad y que, eh, y nosotros aquí, los pueblos indígenas, Quizás eh, en, la, en las grandes ciudades quizás sea, la, sea diferente la, la atención o el trato de, con la población entre este gobierno actual, pero con nosotros, con los pueblos indígenas, originarios y organizados, seguimos siendo discriminados, seguimos siendo agredidos. Seguimos siendo, siguen siendo violados nuestros derechos fundamentales, entonces eso es lo que yo, yo puedo compartir, lo que yo puedo decir, eh, no sé si la compañera luisita o el compañero Pedro quiera eh, agregar, este, pero ese es lo que yo puedo compartirles. Pues este, bueno, ya un poco lo que... Este, Quiero complementar sería este pues los proyectos este, que tiene el gobierno hacia las comunidades indígenas para debilitar a la, a las organizaciones pero este, más allá de las organizaciones están los que muchas muchas mujeres dependen de partidos políticos por ejemplo los proyectos de de si oportunidades que si Ahora está, muy, está aquí metido en las comunidades lo que es este un proyecto de, de, de, de, de sí. supuestamente de vida eh, que manda a sembrar árboles en las comunidades. Eh, con No sé si con la supuesta idea de superarse, superarse en las comunidades, de pagarles para que siembren esto. O sea, no, no les está pagando a las comunidades para que, para que siembren maíz, para que siembren frijol, para que siembren lo que coman, sino que son proyectos del interés político. Es, ellos los, lo que les interesa es mandar, o sea, quiero que siembres esto porque eso es lo que a mí me trae economía, ¿no? Pero ¿qué hay detrás de esos proyectos de gobierno? Entonces, muchas comunidades están este, sembrando eh, sin darse cuenta que este que de verdad se van se van a quedar sin tierras Ese, esos proyectos que trae que manda el gobierno es para despojo de tierras después entonces todos esos proyectos este, afectan mucho a las comunidades obviamente a las organizaciones no porque no, no aceptamos ningún proyecto de gobierno ningún este ninguna oportunidad de, aunque <ríe> aunque diga que es de superación no nosotros no aceptamos como organización pero los partidistas los que este sí son adherentes a algún partido político, ellos, este, ellas sí aceptan sus programas de gobierno, entonces todo eso afecta a las comunidades y obviamente a nosotros como comunidades, porque si no, este, es, utilizan este por ejemplo, no sé qué tipo de abonos, pesticidas, todo eso que afecta a nuestras tierras o sea, por más que no lo sembremos nosotros, si, si colindamos con las personas que lo hacen, afecta a tiendas, obviamente a la salud, porque, porque no, no es bueno para nosotros. Entonces, eso nos afecta mucho. Y, un, y otra de las cosas este, que quisiera retomar es, este, bueno, hablando del 8 de marzo también, una de las, de las consignas de las compañeras era que, que la justicia no se compra ni se vende. ¿no? Y eso sí, se lo hemos repetido una y mil veces a los tres niveles de gobierno, que no intente comprar la justicia porque no, simplemente no se puede comprar. no Sin embargo, eso es lo que ha estado haciendo en las comunidades, tanto como este, los tres niveles de gobierno, pagan la justicia. Nosotros no, no aceptamos ningún soborno ni nada, pero para que... Por ejemplo, está el claro ejemplo de Aldama y Santa Marta o de Chalchicuitán y Chenaló, que este que les dice, les ofrezco tantos millones de pesos, pero ya dejen de pelear. Sin embargo, esa este, está comprando la justicia y nunca se llega al fondo. Nunca se acaba el conflicto, ¿por qué? Porque lo está pagando con dinero, porque no está llegando al fondo del conflicto. Y eso es lo que está pasando, y eso es lo que nos, se nos ha ofrecido varias ocasiones Ovejas de Ajea, para este, olvidar la masacre de Ajea. Te ofrezco tanto, te ofrezco estos proyectos para que ya cabe todo, ¿no? Sin embargo, nosotros jamás hemos aceptado, siempre, hemos, al contrario, lo hemos difundido, lo hemos hecho público, que es una oferta para nosotros, el ofrecernos. Algo a cambio de la justicia. Nosotros lo que queremos es justicia, ¿no? Lo que queremos es que no haya repetición de una masacre como la de Acteal. ¿Y cómo se logra esa no repetición? Pues castigo a los responsables de la masacre de Acteal. Porque habiendo castigo, pues yo creo que se piensa dos veces al cometer un crimen, u otro crimen como la de Acteal. Entonces, eso es lo que nosotros este, hemos vivido. ¿Y qué es lo que pedimos a la sociedad civil, a ustedes que nos están viendo? Pues que se sumen a nuestra lucha, que difundan nuestra, nuestra palabra, nuestra voz, la voz verdadera de una lucha verdadera. Eso es lo que hemos pedido, que se sumen a nuestra lucha, a nuestra exigencia, porque las abejas de acta no luchan por su propio bien, luchan para que el mundo esté bien. Eso es todo lo que puedo presentar. Muchísimas gracias, Lupita. Muchísimas gracias, compañeros Colabalica. Pues no sé si alguien, alguna de las personas que nos está escuchando tiene alguna pregunta, tiene algún comentario. Por, por el YouTube no entraron preguntas. No sé si bueno. las otras personas que se añadieron al Zoom ¿Quieren hacer alguna cortita? Aprovechando, nos quedan minutitos, si alguien quiere. Imagino que las deficiencias técnicas que hemos arrastrado han impedido, pero bueno, la última parte se salvó bueno, y la creo última que, parte quedó clara. Creo que Rubén anda levantando el dedito. Pues adelante. Sí, bueno, eh, como ya lo mencionaron, dos cositas nada más. Como ya lo mencionaron eh, las compañeras y compañeros de, de las abejas, ¿verdad? Eh, caminar la otra justicia no es más que las alternativas que se han estado eh, eh, eh, dando a conocer a través de, de, la, de, de las abejas, de otros colectivos también, que se forman en zona norte, en la selva, en donde han habido graves violaciones a derechos humanos, no es más que la alternativa frente a la impunidad también, ¿no? Entonces, eh, eh, un, el, el ejemplo claro son los hermanos de las abejas de Actial, en donde sí se ve muy bien formalizado, muy bien detallado esta acción por la reivindicación de la memoria histórica, la justicia, eh, eh, toda la organización como, como colectividad que tienen las abejas con sus diferentes cargos, sus diferentes comisiones, sus de, diferentes eh, eh, trabajos colectivos que tienen al interior. Y bueno, eso es lo que también nosotros como Fraiva pues hemos estado eh, acompañando bañando y apostando por, por también por, por esas luchas, ¿no? Eh, eh, que es básicamente la reivindicación de los derechos eh, y, y es el símbolo también de, de, del, del no olvido, de seguir la resistencia. Eh, cada uno de los bordados que, que Guadalupe también hace, lo hace también, como ya nos lo ha comentado en varias ocasiones, lo hace también... Pensando en eh, aportar, en denunciar, en, dan, en dar a conocer la situación de impunidad que se vive. Y por eso es que decimos que también la presencia de las compañeras, la presencia de las mujeres eh, eh, que están dentro de los colectivos, pues es también una esperanza que se tiene, como ya lo mencionaba Lupita, ¿no? De, de, del trabajo tan fuerte que tienen también las compañeras en nuestras comunidades que eso hace también que, que poco a poco se vaya agarrando una conciencia y también caminando la otra justicia para quienes también estamos eh, enfrente en no eh, también eh, creo que el, la parte de, de qué qué podemos hacer, de, desde dónde nos encontramos, ¿verdad? También eh, reafirmar lo que ya mencionó eh, eh, Guadalupe, de, también en el Fraiva, nosotros eh, estamos desde las acciones urgentes, desde los boletines, desde los llamamientos al Estado mexicano para que garantice los derechos humanos, para que proteja a las personas de las graves violaciones a derechos humanos, pues estamos también ahí pidiendo que se solidaricen, que se sumen, que compartan nuestra información, que manden eh, esas cartas al gobierno y, y para que las violaciones a derechos humanos, pues, eh, vayan eh, minimizando en, nuestro, en nuestra geografía, ¿no? Creo que eso ayuda mucho y ahora que tenemos este conversatorio, pues, también llamar a la solidaridad, ¿verdad?, para que podamos también seguir eh, trabajando. Quiero también eh, terminar para decir que, como ya lo mencionaron los Hermanos de las Abejas, la falta de acceso a la justicia en estos casos de graves violaciones a derechos humanos también eh, está aún más, aún peor, en la falta de acceso a la, a la justicia a las personas que son encarceladas injustamente, que no han, no han cometido ningún delito y que incluso han sido torturados previamente con el único objetivo de que el Estado demuestre que está aplicando eh, eh, eh, la minimización de la delincuencia, de cometer delitos, ¿no? Entonces, para eso, para cubrir su cuota, el Estado... Eh, utiliza, agarra a cualquier persona y lo señala de cometer el delito, pero para eso se fabrican delitos, se fabrican pruebas, se fabrican eh, eh, testimonios, ¿verdad?, para inculpar a una persona. Y ahí tenemos compañeros que están al interior de las cárceles, organizados también, <coughs> y eh, organizados también y que están luchando, dando a conocer su situación. Como ellos también nos lo han comentado al interior de las prisiones, ¿verdad? Eh, llega un momento en que la mayoría de, lo, de las personas presas son de pueblos indígenas, de pueblos originarios. Entonces, eh, el tiempo va pasando, el tiempo pasa, ¿verdad? Y llega un momento en donde también hemos visto que los propios presos se han organizado y han comenzado a estudiar, a comprender los derechos humanos para que ellos también sean la propia voz que denuncien, que dan a conocer no solo su situación de, de grave violación a derechos humanos y el debido proceso eh, por estar encarcelados, sino también la situación carcelaria que se vive allá adentro. Más ahora en situación de pandemia en donde ha aumentado también la, la falta de atención médica, la falta de alimentación, como ha sido siempre, ¿verdad? Pero ahí están también voces que se están escuchando, que se están dando a conocer y que pensamos que la solidaridad también de todos para poder acompañar, para poder exigir juntos esta voz de lucha, de resistencia, de organización, nos llama a que también nos solidaricemos para que podamos lograr juntos esta otra justicia, que no es más que eh, eh, las alternativas contra la impunidad que vivimos en nuestro país y en nuestras comunidades. Bien, eh, gracias, Rubén. Nos hacen una pregunta desde Bais Montseny, en la zona de, de aquí de Cataluña. Les damos paso y únicamente también sabemos que estáis, eh, los compañeros de México estáis también en una hora en la que ya es un poco delicada para vosotros y además tenemos que agradeceros enormemente que habéis desplazado desde la comunidad para buscar también otra cobertura. Con lo cual, bueno, trataremos de ser brevísimas, pero andaban Bais Montseny, se Hola, buenas, ¿me oís? Vale, primero está, estamos muy contentas de poder escucharos. Estamos aquí unas cuantas compañeras de la zona y os agradecemos vuestra presencia. Y queríamos, porque aquí en, en nuestra zona queremos empezar un proyecto también de, como una cooperativa de mujeres. Y nos ha interesado como lo que hablabais de, de las artesanas. Y queríamos saber si la compañera nos podía explicar un poco más del, del proyecto, de cómo empezaron, cómo se empezó a formar la idea. Como que estamos un poco en esta fase y, y teníamos muy, mucho interés. Porque también queríamos vincularlo bueno, con, con algo común del pueblo y de bueno, como, cómo lo hacían ellas. Cuando quieras. Bienvenida. Este, pues, eh, bueno, hablarle un poco sobre las artesanas. Este, pues, fue un poco, un poco difícil, como ya les platicaba. Eh, no fue una idea que surge así de la nada, ¿no? Fue a raíz de la masacre de Acteal, que se forma el grupo de artesanas mujeres. La masacre de Acteal y el desplazamiento forzado del 1997, y después de la masacre no había nada que hacer, o sea, había, había muchísimos desplazados, desplazadas, eh, pues no tenían, no podían ir al campo, no podían dedicarse al hogar como normalmente hacían. Entonces, este se les ocurre porque las mujeres saben bordar, saben tejer sus propias prendas. Por ejemplo, la blusa que traigo es elaborado aquí con nosotras como mujeres este, de las comunidades. es es un huipil de la, del municipio de Chenaló, del estado de Chiapas. Entonces, este, al saber hacer eso, no podían ir al campo, pero podían estar trabajando su artesanía, que es bordar a mano, tejer en telar de cintura, que, este, que es lo que saben hacer desde nuestras, nuestras abuelas que nos enseñaron a trabajar nuestras propias prendas. Entonces, decide organizarse las mujeres, porque solo las mujeres... Si, si en, acaso en estos tiempos hay algún, uno que otro hombre sabe tejer o sabe bordar, pero es muy raro que un hombre sepa tejer y sepa bordar. Entonces las mujeres se organizan. Al principio había más de 200 mujeres artesanas que empezaron a trabajar su artesanía. Pero este, obviamente en nuestras tradiciones ¿no? tradicionales no es fácil vender hacia afuera, porque aparte de que si es muy costoso, es un trabajo de meses. Este, no, es, no es fácil venderlas, entonces lo que empezamos a trabajar fueron telas, otro tipo de telas. No fue fácil porque nunca hemos trabajado otro tipo de telas, por ejemplo, mantas de algodón y esto. este Era muy difícil, pero nos la aventamos porque teníamos tiempo, lo que teníamos era tiempo de sobra porque no, no podíamos trabajar el campo e ir a los cafetales. ¿sí? Entonces, esto hicimos, eh, organizar a las mujeres, decirles van a trabajar esta tela porque pues, de alguna manera necesitamos el ingreso familiar porque los hombres tampoco pueden ir al campo, están desplazados, y así empieza a organizar a raíz del masacre de Ateal. Poco a poco se fue a replicar nuestro, nuestro trabajo. Este, para que haya un poco de venta hacia afuera. Entonces empezamos a con la ayuda, como dije al principio, con los de Praiba y otros colectivos, otras compañeras solidarias que nos ayudan a, este, a ver que para vender nuestros productos teníamos que cambiar un poco nuestro modo de trabajar. Entonces, de hecho, la compañera Mónica también nos dio talleres de de hacer libretas y esas cosas, y, y como ella, otras compañeras nos han dado talleres de confección, de, de hacer diferentes prendas, entonces así poco a poco nos fuimos organizando como mujeres y darnos cuenta que pues teníamos que salir también a vender, o necesitaban hacia afuera, pero dónde sacamos para salir, entonces se empieza a ver cuáles son sus necesidades, y, por ejemplo, si vendo una prenda, dejo el 10% o el 5% para, para el ahorro de la cooperativa. Y así, poco a poco, fue trabajando las compañeras y, claro, que acompañar con cuáles son sus derechos, qué papel forma este, dentro de la organización y todo eso. Entender que lo que compartíamos no era cualquier cosa, era nuestra cultura, nuestra vida era este, parte de una vida que nos han dejado nuestros, nuestras abuelas. Entonces, entendemos poco a poco que también es nuestra historia, lo que estábamos compartiendo hacia afuera, nuestra, nuestro trabajo, nuestra experiencia, todo eso. Entonces, este, así hemos trabajado. No sé si explico un poco. Hasta la fecha llevamos traba, trabajando este, ya más de 20 años como y pues seguimos elaborando compartiendo y aprendiendo también claro bien eh, muchísimas gracias eh, Mónica si haces haces un poco el cierre de el cierre bonito de esto bueno lo intentaré bueno, antes de nada, de veras agradecer mucho, muchísimo de, de todo corazón a las personas que nos han acompañado hoy. A Pedro, a Lupita, a Rubén, a José Alfredo y sobre todo agradecer a, a todas y todos ¿no? por una lucha que o a sea, mi criterio resulta imprescindible a día de hoy. Porque muchas de esas heridas siguen total y absolutamente abiertas, porque siguen presentes las mismas estrategias, porque en los altos de Chiapas sigue habiendo armas, sigue estando presente la muerte, las balaceras, las agresiones, el desplazamiento, porque todas las señales nos hacen estar como en alerta máxima en. No sé, se han mencionado Aldama, Chalchihuitán, Panteloche, Lalo, en Santa Marta, en la comunidad autónoma zapatista de Nuevo San Gregorio. Y no sería para nada de extrañar que, que en cualquier momento ¿no? pudiera existir o pudiéramos estar hablando de un nuevo Acteal. Y es algo que solamente la lucha, la organización, la solidaridad, la fraternidad, el apoyo mutuo, ¿no? construir un mundo donde. Donde el corazón no esté partido y donde todas y todos entendamos que somos parte de esta misma lucha, creo que es lo único que puedo hacer que esto no suceda. Pues, ¿no? Y agradecer muchísimo, muchísimo al Fraiba y a, y a Acteal por ser, pero sobre todo también por ser una casa. Entonces, si tuviera que darles un nombre, les daría el nombre de casa. Porque es el lugar donde cuando llegas siempre sientes que llegas a casa. Que independientemente de todas las problemáticas tan complejas y tan dolorosas que se atienden en el fraida. Cuando llegas normalmente lo que te recibe es una sonrisa, un abrazo, un cómo está tu, tu corazón. Pues, ¿no? En no olvidar ese cuidado como esa parte emocional y eso que nos hace compañeros y compañeras y que es exactamente lo mismo que pasa en Acteal. Se han dado casos en los que pues, se ha tocado a la puerta de Acteal a decirles, compas, los presos, compas, y siempre han estado ahí presentes ¿no? y han entendido que son parte de ese todo que nos hacen compartir una misma casa y ser una misma familia mucho más allá de cualquier frontera ¿no? y más allá de cualquier distancia. Así que de veras gracias con, con todo el corazón por ser, por existir, por estar y por compartirnos su palabra, su experiencia, su fuerza y su eso que son, que la verdad es imprescindible en los tiempos que corren y, y maravilloso, que no miremos para otro lado, que esa realidad nos afecta también desde este lado y que juntemos nuestro camino y nuestro corazón y y no las dejemos solas, no los dejemos solos, igual ellos, que sepan que, que aquí estamos y que nosotros sabemos que allá están ellas y ellos pues. Perfecto, fantástico. Y simplemente como parte prosaica ya, pues recordar eso, que dentro de 15 días tendremos el tercer conversatorio, eh, seguiremos escuchando lo que nos tienen que compartir desde México de todo este proceso. Eh, entraremos en tierra, territorio, terruño Y entraremos a profundizar en megaproyectos Y otros Los acuerdos de San Andrés El convenio de la OIT eh, Os esperamos a, a la parte de aquí de Cataluña Y nada, unirme a la reiteración del agradecimiento A Fray y Abejas Por haber estado aquí por... Disculpamos de haber robado todo este tiempo Un rato enorme Y gracias Sin más hasta la próxima salud.